Señor Montiel, tiene usted la palabra. Buen día, presidente. Muchas gracias. Eh, eran dos preguntas en una. Eh, vista, visto los datos eh, de desempleo en la comunidad, ¿cree usted que se ha reducido el desempleo a costa de la, de la precarización? ¿Y qué análisis, no solo cuantitativo, sino además cualitativo, ha llevado a cabo el Consejo sobre la eficacia de las medidas tomadas en materia de empleo desde el principio de la legislatura? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montiel. Usted puede, señor Montiel. Gracias. Gracias, señor presidente, miembros del Gobierno. Buen día. Eh, el 25 de junio del 2015, en su discurso de investidura, señor presidente, usted se comprometió a una ley, presentar una ley que ordene el sistema valenciano de empleo y las políticas activas de empleo. El 3 de noviembre del 2015, la entonces secretaria autonómica, María José Mira, reiteró esa, ese compromiso. El 19 de febrero del 2016, en esta misma tribuna, con ocasión también de la pregunta de control del presidente, nosotros le, mar, le marcamos cuatro eh, líneas que nos parecían importantes. Una, el hecho de que el Servef en este momento suponía el 80% del personal de la consellería del señor Climén, bueno, la consellería es nuestra, él solamente es el conseller, pero eh, es de todos los valencianos. Y por tanto, la mitad de ese personal era personal interino, más de la mitad del personal del SERVEF. Ahí en esa misma pregunta le hicimos a usted la reflexión y usted nos contestó sobre la necesidad de eh, llevar a cabo un plan estratégico del Cervez. Y además hablamos también de la intermediación insuficiente eh, que la propia Secretaría Autonómica había revelado eh, que era en, en torno de un 1%. El 26 de abril del 2016 eh, los señores eh, consellers Climén y Soler presentaron los 20 proyectos estratégicos para la transformación del modelo económico valenciano, lo que se llamó el documento de Elche. Y aquí estaba de nuevo la, el punto 9, la refundación del CERVEF. Eh, el 17 de octubre del 2016, la comparecencia del nuevo secretario autonómico, señor Nondedeu, volvió a hablar del de compromiso de la ley, del plan estratégico del CERBEF, de la tasa de interinidad del orden de un 50% entre el personal... Bueno, no le voy a aburrir. Eh, creo que, que llevamos dos años casi a punto de cumplirse dos años hablando de lo mismo. Yo creo, y nos parece muy preocupante, desde el rigor... Nos parece muy preocupante ver los datos y ver que los pasos son insuficientes, que hay todavía eh, compromisos por cumplir y eh, que además una de las cuestiones que se han reiterado tanto por los secretarios autonómicos como por los consejers ha sido la falta de instrumentos de evaluación. Y nosotros, con ánimo constructivo, vamos a hacer una primera evaluación. A Valén el otro día se publicaba la, prácticamente el otro día se publicaba la orden de convocatoria de Avalén Jovens para este año en el, prim, en el primer año se consumieron 500.000 euros de 3 millones, en el segundo año hemos reducido de 3 millones a 2 millones porque no hay contrataciones, de un objetivo de 90.000 contrataciones vamos por 89 y vamos hacia la mitad de la legislatura eh, eh, Avalén Experiencia Estamos en ello. Parece que todavía no hay grandes concreciones, pero se, están se está acabando de diseñar el modelo. Valente Ritori. Orden de 29 de septiembre del 2016, subvenciones destinadas a contratación por ayuntamientos de agentes de empleo y desarrollo local. Desconocemos el índice de respuesta de los ayuntamientos, pero anunciamos ya que la política de descentralizar, más que descentralizar, de delegar, competencias que deberían ser del Gobierno en los ayuntamientos, y mire que le habla un defensor del municipalismo, no siempre es la idónea porque repartir subvenciones genera muchos problemas de gestión a los ayuntamientos, a veces les genera contrataciones y no pueden confiar que la ayuda del Gobierno de turno sea indefinida. El riesgo, además, de descoordinación entre el hecho de que haya una red territorial de agentes de empleo y desarrollo local y, por otra parte, una cierta descoordinación con, la, con el centro directivo de la Consellería es muy alto. De hecho, la descoordinación se dice por pasillos que ya existen dentro mismo de la propia Consellería, donde... Eh, hay un problema en, no solamente en la verticalidad del edificio sino también en la horizontalidad de las oficinas en relación con la dirección y la coordinación de la Secretaría Autonómica de Empleo. Por tanto pensamos lo, se lo pedimos entonces se lo reiteramos ahora. Queremos ver el proyecto de ley que ordene el sistema valenciano de empleo y las políticas activas de empleo, que es un compromiso de legislatura. Queremos ver el plan estratégico del CERVEZ. Parece ser parece ser, que en junio del año pasado se aprobó en el Consejo de Dirección, pero le pedimos en febrero del 2016, y se lo reiteramos ahora, queremos que ese plan estratégico venga a la comisión correspondiente de estas Cortes. Por último, queremos evaluaciones. La, la señora Mira, en su comparecencia de noviembre del 2015, dijo durante el año próximo Haremos un mecanismo de evaluación del impacto de las políticas de empleo que nos permitirá tal. El señor Nondedeu ha venido a contar ya en, a finales de 2016 más o menos lo mismo. Señoría. Necesitamos políticas activas de empleo, sin duda. Necesitamos refundar el CERVEF. Necesitamos luchar contra la precariedad. Necesitamos acabar con la interinidad entre los profesionales de las oficinas del CERVEF. En definitiva, necesitamos no solamente administrar, sino hacer política para salir de la miseria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montiel. Escortemos el silencio a la portavoz Junta del Grupo Podemos Podemos. señora Mico, te usted la palabra. Buen día, señor presidente. Mi pregunta tiene que ver con medidas concretas del Consejo para mejorar la empleabilidad de las valencianas y de los valencianos. Le pregunto por cuestiones que usted eh, planteaba en la, en la respuesta, por la eficacia del SERVEF en temas de formación, de orientación laboral y en el papel exiguo en la intermediación con las empresas, que se sitúa aún por debajo del 5%. Pero asistimos a una gestión preocupante en materia formativa. Solo 280 cursos en el mes de diciembre e inexistente, y repito, inexistente a día de hoy. No se ha dado cumplimiento a la enmienda a la ley de medidas aprobada en esta Cámara de 120 orientadores. Hay escasa formación continua a empleados del CERVEZ. Hay descoordinación, como planteaba el eh, mi síndic. <ríe> Antonio Montiel, entre el Servef y la red de orientadores laborales a nivel eh, municipal. La pregunta, señor presidente, es rozando el ecuador de la legislatura, ¿de verdad hay plan que nos saque del modelo de zona cero en el que nos colocó el PP en materia de empleabilidad para los valencianos y las valencianas? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, señor Josep Palmería, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buen día, conseller. Eh, Tenía que felicitarlo, ya está el plan estratégico ahí, Rosén, pero está calentita en cara. Problema eh, a faltar en el plan estratégico como en otros planes estratégicos eh, la visión de las hechos actuales y el diagnóstico? ¿De qué? No, no. El diagnóstico. Pero va a faltar el diagnóstico? Eh? diagnóstico que creo que en algunas líneas han comentado los compañeros que han intervenido antes y que no te intenso para profund, profundir. Eh, también te faltar a faltar otra cosa en este plan estratégico. Eh, el también por designar cuatro páginas a eh, indicadores y dos líneas al objetivo estratégico. Eh? Eh, en cual se el plan estratégico de la su implementación, que realmente es realmente lo que donará el éxito, es necesitará saber cómo y qué es lo que donará éxito a esa implementación. Es decir, ¿es factores clave de éxito? Es dir en este plan estratégico. ¿Quiénes son? Es que usted considera, en su opinión, es factores clave de éxito para su implementación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Almería.